Vida siempre avanza. Tengo un exceso de confianza. El karma solo es la balanza. Ten cuidado con lo que lanza. Y sé que es lo que tú quieres. Ellas lo bien, Con un chingo de estilo y güey. No me juzgaré. No con nadie, con nadie más que conmigo Prefiero quedarme solo, a quedarme con falsos amigos Todos conocen a Orbe, y saben todo lo que ha vivido Muy pocos conocen a Christopher, no saben lo que ha sentido He perdido y he ganado, lo he hecho bien y le he cagado Muchos recas han sobrado, yo sigo mi propio mambo El éxito me está llamando, menciona que estoy tardando Dame un poco más de tiempo la Tengo un exceso de confianza El karma solo es la balanza Ten cuidado con lo que lanzas Y sé que es lo que tú quieres ellas lo con un chingo de estilo Ay, güey, no me juzgaré por perder ayer Eso me dio más brillo Tirito de frío, tirititeo los hilos Solo compito conmigo, soy mi amigo y enemigo Ajá Yo me combino con el sonido y siempre sigo adelante manigo Soy lo que hago y lo que digo, por eso cada palabra la cuido Niño, a donde quiera que voy, las malas vibras siempre me la pego Busco ser el mejor, pero las cosas buenas siempre llegan. Aún no puedo entender como mi vida dio una vuelta completa. Pase de no tener nada en la campana. Y brr. la vida siempre avanza. Tengo un exceso de confianza. El karma solo es la balanza. Ten cuidado con lo que lanza. Y la vida siempre avanza.